Eh, yo soy Ángel, de, vengo de la Casa Invisible, de Málaga. No sé si sabréis... Es un centro social y cultural de gestión ciudadana, con lo que antes llamábamos centros sociales ocupados y autogestionados. Y, bueno, para eh, poner pues, un poquito en contexto, no, nosotras cumplimos, de hecho, la semana que viene nueve años. Estamos ahí ahora un poco inmersas en el, en el aniversario de, de La Invisible. Y esto se contextualiza en una situación en la que Málaga es la ciudad más grande, digamos, del Estado, donde no hemos ganado o no han ganado, ¿no? Entonces seguimos teniendo un PP muy fuerte. Y en ese contexto estamos desde el principio, pero más acentuadamente desde septiembre, en un proceso de negociación posterior al, al intento de desalojo, que no sé si lo conocisteis por redes que hubo en Nochebuena del año anterior en el que no hemos sentado con la institución a negociar justo lo que, lo que estamos hablando aquí, ¿no? el tema de cesiones de espacios en uso, eh, toda esta complejidad que se está dando en torno a, a legalizar lo ilegal ¿no? o a, a meter en un en un saco en el, en, el que no, en el que nunca nos habíamos sentido cómodas y de pronto estamos en esta vorágine. En, en este proceso, así rápidamente, las pinceladas, evidentemente, como os podréis imaginar, dialogando además con un, con un neocon bastante rancio como es el de Málaga, que es una ciudad muy muy de postal, en la que la cultura y el turismo es el mismo presupuesto y todo está enfocado a que, la, a que los cruceros vayan al Pompidú, este nuevo, y a una serie de museos de puro consumo... El diálogo se ha dado, aunque estar un poco en stand-by, en términos de, de nosotras, no en, un, no en un no ceder, sino en un proponer diálogos, proponer vías de fuga, vías de escape, en las que podamos entendernos y podamos llegar a buen puerto. Y siempre, y ahí enlazo un poquito así con, con las preguntas que, ha planteado, que han planteado Rubén y Laya. Eh, en, en el sentido de que, y, y voy a ser muy breve, ¿vale?, pues para que luego podamos dar un poquito de debate lo que sea, eh, cuestiones de, de, de intentar saltarse lo que viene siendo lo, la forma código técnico, la forma, la forma ley, las, fo, las formas previas que, en las que realmente encajamos. no encajamos, no sé si porque no queremos o porque no podemos, pero intentar salir siempre de eso, no salir de... ...aunque las tengamos que hacer en el proceso... ...evidentemente hemos tenido que hacer... ...que arreglar unas puertas ignífugas... ...una serie de historias... ...que al final tienes que respetar un código técnico... ...que es insalvable... ...igual que hay que intentar sobrepasar... ...ciertas normas legales... ...que el alcalde nos decía... ...que cómo podía... O sea, ...que él era, él quería... ...pero cómo podía cederle algo a un Ocupa... ...que es ilegal... O sea, ...que lo iban a matar dentro del partido... ...que es que eso no... ...a ellos no le entra en la cabeza... ...y ese es el camino en el que estamos jugando, en el escenario malagueño, que es desde negociar con el enemigo, digamos, no como aquí o en Madrid o en, otro, en otras ciudades que parece ser que está nuestra gente gobernando. Entonces se da una relación muy compleja, muy compleja en la que nosotros entendemos que la forma esa posible no debe tener forma, de hecho tiene que ser pura apertura, puro, puro no límite, pura posibilidad, y, y siempre en base a criterios del como es lógico, ¿no? pero común y conceptos que en realidad aquí los tenemos un poco clarinetes, pero son cosas que no, no, no entienden los ciertos políticos y ciertos sectores, y ahí se está dando un conflicto, una tensión bastante importante, tan importante que lleva para la negociación unos cuantos meses, porque a nosotros, a nosotros se nos ha juntado la, la negociación de la cesión del espacio con... ...la rehabilitación de 2.000 mil metros cuadrados de edificios, el cual no tenemos el dinero para llevarlo a cabo... ...pero tenemos un, un proyecto de rehabilitación desarrollado, la actividad pública, generar que la Fundación de los Comunes... ...espacio en el que la Invisible está participando, se considere desde la ciudad de Málaga bien de interés general... ...para luego que te cedan, una serie de pasos que, que complican esto... ...que tienes que pasar, digamos, de alguna manera para llegar a un, a un puerto... ¿no? Y, ...y un puerto en el que entendemos que no debe darse nunca... ...una situación de costación ni de control, por supuesto... ese o sea, es nuestro nuestro mantra, evidentemente en Málaga... ...porque nos estamos enfrentando a una institución que no es afín... ...entonces, evidentemente, eso lo tenemos muy claro... ...es distinto cuando, cuando el gobierno local eh, viene de lo afín y, y, y, y realmente quiere... ...se puede dar esa dinámica... ...que puede incluso ser como más perversa... ...y entonces la idea es, es plantear una especie, un, como una especie de diálogo permanente... ...en el que se generen un, un, una serie de garantías y de, y, de, y de señalización de responsabilidades... ...más que de acuerdos escritos, que al final se tienen que traducir evidentemente en acuerdos escritos... ...pero como unos marcos de, di de diálogo de, de garantías... ...de garantías de producción, de garantías de gestión, de garantías a largo plazo que permitan que la gestión del espacio permanezca en el tiempo para poder proyectar hacia el futuro y no, y no quedarnos en de donde veníamos, ¿no? Que eran proyectos inestables que pasado mañana podían ser desalojados, pero que igualmente ahí radicaba también su potencia. Entonces, en esa fricción de esa potencia de lo inestable y... y y el proyecto a largo plazo que planteamos y que pretendemos que se llegue a buen puerto, tal y como está pasando en Madrid con las compañeras de la red Espacio Ciudadanos y todas estas todo esto ebulliciones que se están dando, es más o menos ahí donde estamos situadas ahora mismo. Y, y la verdad que, como aportaciones extra a las que ha hecho el compañero, pocas, porque estamos en los mismos miedos todos estos debates. Por supuesto, yo hablo... Yo no represento a nadie, soy una persona más dentro de la gestión de, de la INVI. Y estos debates los tenemos permanentemente siempre desde, desde el miedo, pero desde, desde el reto, desde, desde una seducción en la que nos sentimos incómodo, cómodas, no De es decir, no, hostia, legalizar esta y luego qué pasa con los suministros. Que vamos a tener que pagar luz o parece una tontería. Que ¿eh? Eh, el agua, ¿qué pasa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esto? ¿no? Y ahí, claro, evidentemente entendemos que ese, ese inicio, ese, ese, marco común, como se está llamando también en otros espacios, debe ser el comienzo, nunca el objetivo al que, al que, al que dirigirnos, sino como el comienzo en el que la, las luchas continúan, los diálogos continúan y las propuestas continúan. No es una regularización de tómate cedo esto, porque cedes tú aquello y somos ahora amigos y toda esta historia, sino desde aquí empezamos un, un, desde aquí empezamos una relación. ...más o menos conflictiva, pero que en ningún momento la entendemos como, como un fin de trayecto... ...sino como todo lo contrario, sino como un nuevo episodio en el que desde un paradigma que tampoco es tan diferente... Que ...lo único que puedo es proyectar a largo plazo, generar nuevas ilusiones y nuevas y nuevas intenciones de, de producir y de llegar a más gente... ...porque al fin y al cabo también la cuestión es generar participación y generar procesos de cambio... ...dentro de nuestras humildes comunidades. Y muy breve, ya está. Si luego queréis que algún tipo de duda o que introduzca algo más sobre la invisible... ...porque no sé si aquí se conoce o tal, tenemos un diálogo fluido.